Dos años desde la implementación de medios electrónicos en las compras estatales Es por eso que queremos conocer cuáles son los resultados hasta el momento de la denominada subasta electrónica Y le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada especial en esta mañana, Camelia Del Boy. Ella es directora general de normas de gestión pública del Ministerio de Economía Camelia, buenos días, bienvenida Buenos días, Jocelyn. Buenos días a la audiencia. Gracias por el espacio para poder informar a la población respecto a los resultados de la subasta electrónica. Para entrar un poco en contexto, Camelia, recordemos y recordemosle a la población qué es la subasta electrónica que ya va dos años desde que se ha Claro que sí. La subasta electrónica es una plataforma donde eh, tanto empresas como personas naturales pueden presentar su propuesta en línea. Entonces compiten en línea y pueden bajar sus precios eh, hasta donde bueno la responsabilidad es oferta económica de y adjudicarse con el Estado bienes o servicios generales. Muy bien. ¿Y cuáles han sido los resultados y los avances que se ha tenido durante estos dos años? Eh, bueno, a, a partir de su aplicación, no hemos tenido excelentes resultados, importantes ahorros. Nos es grato comunicar, por ejemplo, que a la fecha tenemos 750 millones de bolivianos ahorrados ¿no? en compras públicas. Lo que efectivamente este ahorro es eh, para volver a invertir en proyectos de educación, salud, en beneficio de la población. Además, otro, perdón, otro elemento importante es que se ha ganado lo que es mayor participación de los proveedores. ¿No? Entonces, tenemos ahora 40 mil proveedores activos en relación a la gestión 2019 que no se tenía la implementación de la subasta electrónica, que es una relación de 25% más. ¿no? Esto eh, permite una mayor competitividad y al tener mayor competitividad podemos tener mejores precios y condiciones en los bienes y servicios que el Estado compra para la población. Y precisamente estamos viendo en pantalla las diapositivas que se han implementado Acerca de los resultados que se tiene hasta el momento, más de 200.000 mil propuestas electrónicas a través de Rope, señala, destacable. Sí, esa es, es una cifra importante, dado que el 79% de las contrataciones que el Estado lanza, y, y hablamos de todas las entidades públicas, incluso el, el nivel territorial... ...hoy en día se están haciendo electrónico... ...y el, el hacerlo en electrónico y en línea... ...da esa confianza al proveedor... ...da esa transparencia a las contrataciones... ...que para nosotros es un importante resultado... ...y es lo que realmente se busca. Y es importante también resaltar... ...¿quiénes pueden participar de estas contrataciones... ...y de qué manera? Bueno, la participación... Eh, ...pueden hacer cualquier empresa... ...que esté interesada en ser proveedor del Estado... ...incluso personas naturales... ...que tengan la capacidad de ofertar... ...bienes, obras o servicios... No, y bueno, la participación es bastante fácil, es uno de los elementos que la subasta ha dado, que facilita desde su casa, desde su oficina, puede presentar eh, su propuesta en línea. Entonces esto, eh, y definitivamente para hacerlo en línea eh, se debe inscribir en el Registro Único de Proveedores del Estado, que también es en línea y es gratuito. Entonces es, tiene totalmente la facilidad de poder presentar su propuesta desde donde se encuentre. Y claro, es importante, además avanza la tecnología y realmente avanza todo y es importante estar actualizado constantemente, tanto por parte del de gobierno central como por parte de quienes quieren participar, actualizarse constantemente y cuáles son los beneficios que se ha podido obtener a partir de su implementación. Eh, el beneficio es la transparencia en las contrataciones, no es que la sociedad sienta la seguridad de que los bienes y servicios que contrata el Estado, que estos se transforman en, lo, en escuelas, en centros de salud e infraestructura para la población, sean contratados en las mejores condiciones, en las mejores... Eh, bueno, además precautelando el gasto público, ¿no? Y claro, realmente bastante se ha podido avanzar y los resultados son destacables, como usted lo mencionaba. A partir de aquello, ¿cuáles son las expectativas para este año? ¿Se va a continuar con este trabajo? Sí, eh, en realidad el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como órgano rector de las contrataciones públicas, ha ido implementando el uso de los medios electrónicos eh, eh, a grandes pasos. Con este, la subasta también se ha implementado hasta el 2021, se tienen otros proyectos, ...que va a fomentar lo que es la participación... ...sobre todo de la producción nacional... ...el comproche en Bolivia... ...que la siguiente vez... Eh, eh, ...espero venir aquí a comentarles a la población... ...respecto a los beneficios y cómo se va a implementar esto... ...pero estamos en el trabajo continuo... ...de poder eh, transparentar las contrataciones... Da, ...dar mayor eficiencia en la compra pública. En este sentido, ¿se evaluaría como positivo... ...el avance que se ha tenido en estos dos años? Totalmente, eh, por los resultados... ...por los ahorros logrados... Un elemento, otro, sobre todo la competencia que se ha logrado, mayor incentivo y participación de las empresas nacionales que ha, ha crecido totalmente eh, bueno en un promedio de tres a cuatro proponentes por proceso de contratación y eso es, eh, es realmente beneficioso para el Estado. Muchísimas gracias, Camelia. Es el compromiso desde el Ministerio de Economía y Finanzas, los avances destacables que se ha tenido y el trabajo que va a continuar. Queremos agradecerle por su tiempo, Camelia. Muchas gracias invito a todos los proveedores que estén interesados a, a contratar con el Estado puedan inscribirse en el SICOES eh, para hacer, de manera gratuita y en línea. Muchísimas gracias, que tenga una excelente jornada. Nos acompañaba Camelia del Boy, directora general de Normas de Gestión Pública del Ministerio de Economía, haciendo referencia a los resultados y avances que se ha tenido a través de la subasta electrónica. Continuamos, tenemos más en la primera.